Hola, buenos días. En este mini tutorial vamos a ver cómo incrustar un vídeo de Educreations en un blog. Abrimos la aplicación Educreations y seleccionamos la presentación que queremos subir. En este caso, yo selecciono la presentación de Colaborax, pincharía sobre ella. Vemos que cuando se abre la presentación aparece un, un hipervínculo. Pinchamos sobre él y tenemos dos opciones. O copiar el enlace a la lección o copiar el código EMBED. Entonces pulsaríamos sobre copiar código EMBED. Este código se guarda en el portapapeles. Y ya con eso tenemos el código de nuestra presentación. El siguiente paso sería acceder a nuestro blog, en este caso ya he accedido a Blogger y crear una nueva entrada Creo una nueva entrada en esta nueva entrada de Blogger seleccionaríamos la pestaña html y sobre esta pestaña pegamos el código que tenemos en el portapapeles como se ve en la imagen ya solo nos quedaría publicar y tenemos nuestra presentación publicada. Muchas gracias.